Hola a todos y bienvenidos una vez más a Windows Phone Gamer Hoy traigo para mostrarles Mayor Mayhem Mayor Mayhem es un shooter en 2D que viene a recordarnos a los viejos arcades como eran Time Crisis o House of the Dead El juego cuenta la historia de que el Mayor Mayhem tiene que ir a salvar a su país y a su novia que fue secuestrada por los ninjas negros. Para eso tendrá que correr por distintos paisajes, por ejemplo en los primeros niveles recorremos una selva Para disparar tenemos que tocar la pantalla. Además, abajo a la izquierda podemos encontrar distintos power-ups que nos van ayudando y que podemos comprar con las monedas de dentro del juego o recibir uno gratuito cada vez que superemos un nivel. Por último, el juego cuenta con un sistema de skins que se compran con monedas del juego. Bueno, eso fue Mayor Mayhem para Windows Phone. Espero que les haya gustado, espero verlos en el próximo video, no se olviden de dejar un comentario y suscribirse al canal. Suerte para todos.